91 años de fundación la historia continúa este año la herencia textil vivirá en noviembre disfruta del evento ferial más importante del Ecuador la Expo de Marín 2015 la oportunidad perfecta para comprar, vender, conocer y disfrutar de nuestra industria textil shows artísticos nacionales e internacionales chivas, bandas de pueblo, gastronomía turismo religioso, de aventura y cultura en un solo lugar vive, siente, la Expo de Marín 2015, comparte los 80 años de parroquialización de la tierra donde nace la historia y la herencia se vuelve parte de nuestras vidas. Te esperamos este 30, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre en el Complejo Fábrica Inbabura. Antonio Ante, tejiendo desarrollo.